Señores, lo prometido es deuda, y diría yo, Ave María, está con nosotros eh, nuestro amigo, primero, el colega comunicador Alex Díaz, pero también él es alcalde de San Francisco de Macorís. Por primera vez, luego de, de tanto insistir, está con nosotros Alex Díaz. Bienvenido. Que Dios te bendiga, mi querida hermana. Saludos, buen provecho a todos y todas. Para mí es un honor estar contigo. Alex Díaz, el comunicador. Alex Díaz, eh, conocido eh, su trayectoria en la comunicación. Principalmente desde que inició aquella vez en la Z. Yo jovencita. Eh, Alex Díaz, la persona que a través de su plataforma, eh, sin límites, ha logrado escalar cada día. ¿En esta parte qué podemos decir? Bueno, realmente agradecerte a ti, a toda la teleaudiencia, a Telenor, por permitirnos llegar a todo el planeta a través de esta gran concesión de cable y de toda la plataforma que sirve para ustedes esta gran concesión eh, del de pueblo y de la región del nordeste, Telenor. Realmente hemos querido llegar a través de Meridiano Interactivo a todos y todas por el hecho de que eh, como tú sabrás, hemos estado recibiendo consultas, eh, escuchando a muchos sectores, al pueblo en general, sobre su interés de que nosotros eh, nueva vez lleguemos a la alcaldía de San Francisco de Macorís. Eh, escuchándolo a ellos y viendo todo el panorama, eh, pues nosotros tomamos la decisión de aceptar, eh, volver a dirigir los destinos del municipio de San Francisco de Macorís que una oportunidad eh, pues nos detuvimos por el hecho de que nosotros entendíamos que habíamos cumplido eh, con una parte importante de la visión, de la misión, eh, para con una agenda de desarrollo, una agenda estratégica local, eh, poder lograr esos objetivos a través de lo que hicimos, todo el que pudiera darle continuidad. En esas convicciones nuestras de no apegarnos al poder, porque como no nos servimos del poder, no nos apegamos de él, entonces entendimos que debíamos dar paso. Y eso fue lo que hicimos. El pueblo ahora, eh, pues en los sondeos y en, en todo lo que estudio de investigación se refiere, eh, y donde quieras que vamos, nos está dando pues, eh, su interés sobre que nosotros volvamos. Entonces Esa ahí... parte, y voy, a, y voy a pedir un preámbulo, uh -huh. eh, señor Alex Díaz. Vemos que venimos de una pasada gestión encabezada por usted y notamos y hacíamos referencia hace algunos días de que llegó a la gestión rompiendo paradigmas existentes en San Francisco de Macorís. En su momento la población criticó ese accionar que era nuevo, sin embargo ahora eh, tiene otra concepción. ¿Continuaría Alex Díaz de llegar nuevamente a la Alcaldía con ese mismo esquema de trabajo, rompiendo paradigmas en la población? Bueno, realmente nosotros tenemos con nuestra preparación académica de ordenamiento territorial en la ciudad de Málaga, España, eh, con los conocimientos que hemos estado adquiriendo como maestrante de la Universidad Catilla-La Mancha de España en Derecho Administrativo y Gestión Municipal, en Competitividad también, en Renovación, en desarrollo local. Nosotros tenemos la Agenda del Planeta y con ella la Ley 247-12 de Desarrollo Estratégico Nacional que también se conecta con la Estrategia de Desarrollo Local. En, en esa agenda nosotros tenemos que lograr objetivos eh, que en, en ese inicio eh, pues fueron una señal de lo que debe ser San Francisco de Macorís como capital de una región de casi un millón de habitantes. Nosotros entendemos que hay muchos objetivos que lograr eh, tanto en los barrios, tanto en los ensanches como en los residenciales, en las entradas y de igual manera en lo que es el orden, en lo que es la seguridad de los ciudadanos, seguir fortaleciendo la seguridad en los parques, el embellecimiento de los parques, seguir embelleciendo y señalizando todo lo que es la ciudad y unos proyectos que nosotros eh, pues tenemos para Vistelvalle como el polideportivo que necesita Vistelvalle por ser una comunidad tan grande y otros polideportivos que también Pueblo Nuevo necesita ese techado eh, y otros en otros sectores. Eh, son muchas las, las políticas de servicios que hay que hacer la San Francisco de Macorís, pero yo quiero recordarles que no estamos en campaña. La ley nos imposibilita de estar hablando de todo esto, sí. simplemente es un perfil que le digo porque hay, hay metas, eh, muy muy muy eh, muy importante y muy específica que la necesita con urgencia San Francisco de Macorís pero nosotros lo único que queremos decirles a ustedes que lo que ahora la ley nos permite es eh, que sigan inscribiéndose en nuestro partido revolucionario moderno para nosotros poder junto al presidente de la república que él llegue cuatro años más y que nosotros podamos tener el apoyo de él porque tenemos unos proyectos que ya se lo expliqué a él, nosotros queremos un transporte parte? un transporte seguro a los transportistas, queremos hacerle eh, pues, un proyecto donde se le entregue unos bus nuevos con aire para que aquí en San Francisco ellos, eh, con unos préstamos blandos como se le hace al sector agrícola y a los que producen peces y otras eh, pues políticas que aplica a la mediana empresa el gobierno dándole hasta dos años para comenzar a pagar un préstamo bajo, bajo, completamente eh, unos intereses eh, cero y que podamos modernizar esa flotilla a esos choferes que trabajan mucho y a esos pasajeros porque esto es una ciudad que se ha, se ha puesto muy grande. Ha crecido principalmente San Francisco de Macorís y ahí quiero eh, puntualizar que es mi mayor preocupación desde los medios de comunicación. ¿Existe en la, en la mente en este momento de Alex Díaz algún proyecto encaminado a poder establecer eh, acciones claras en lo que tiene que ver con el tránsito en San Francisco de Macorís, la reorganización, que es el, el principal dolor de cabeza en este momento, ante un crecimiento ascendente de la población. Bueno, lo primero que hicimos fue agrandar la salida a Santo Domingo, recuerden ustedes, donde hicimos el parque y le pusimos un amplio tramo y de igual manera hasta Guayo nosotros eh, extendimos todas esas riberas, ¿verdad? Y las rellenamos y las ampliamos. Hay un trabajo ahí que hay que seguirlo haciendo, debe estar más amplia. Hay una sorpresa importante para San Francisco de Macorís. Igual la salida en agua, señores, necesitamos eh, a trabajar para señalizar y para modernizar esa área para, para que siga creciendo. Pero igual el puente de la Bienvenido Fuertes Duarte, que hay que agrandarlo, que dejamos un proyecto aquí eliminando la casa que está en la esquina para que no se eh, mueran personas en accidente y para que la ciudad sea una ciudad en esa parte que es la que nos trae el dinero desde Samaná, Las Terrenas, Pimentel, Villarriba, pueda tener el acceso como hicimos con esa, con esa barrera que pusimos ahí para que la gente pueda cruzar libremente la salida a Tenares. Debe de conectarse toda una iluminación, Está totalmente todo un embellecimiento, un tipo bulevar de Miami que choque casi hasta Tenares, porque esa economía también tenemos que traerla aquí. Eso fue lo que nosotros hicimos y por eso ustedes ven tantos negocios, marcas nacionales e internacionales que han llegado acá. Pero debemos continuar porque como tú dices puede haber un colapso ahora. Igualmente sí. en, la, en, en el Cirolillo necesitamos el puente del Cirolillo donde está la fortaleza, necesitamos ampliarlo. Esa, esa parte de Valle y esa parte de esos sectores están creciendo enormemente y el tapón no puede, no puede continuar ahí. Tenemos un proyecto de esto. Pero vuelvo y te reitero, yo te pido por favor eh, que no hablemos de estos temas. Porque Tengo algunos temas mensajes. Son, por, son de campaña y nosotros no queremos eh, estar en campaña ahora, simplemente lo que me permite la ley, que es decirle inscríbanse. Tenemos inscríbanse una llamada para Cabinader... Es y nosotros podamos llegar adelante. tenemos una llamada, adelante buenas tardes adelante buenas se nos fue la llamada tenemos un mensaje aquí a través de whatsapp dice eh, qué bueno que ha decidido aceptar la nominación de la población coente con nuestro apoyo nos escribe también domingo desde Estados Unidos dice voy a ir solo a votar por Alex Díaz no soy de ningún partido wow. tenemos la llamada, buenas tardes Saludos. Sí. Eh, ¿Dónde, Ale? ¿Dónde? Bueno, oh. lo de Joanny. Ahora, ahora me van a quitar el programa también. <risa> es con Joanny. Adelante, buenas tardes. <risa> que quiero decirle a, a Alex Díaz que se recuerde de la entrada de los algodones, que son dos kilómetros y medio, en los cacao. Así es. Que Así somos es. nosotros de allá. Claro. Y claro. eso de nosotros, ok, él sí. tiene que ayudar. Arroyo la, la Arroyo eh, Madeja, no, también. No, eso es por la entrada del Samán. Sí, de yo, yo, sí yo conozco ya la Yaguiza, logramos todo ese asfaltado y ahora nos toca eso. Nosotros estamos pendientes a eso. Muchas gracias. Tenemos aquí también otro mensaje desde el sector Ugamba. Dice aquí, la mejor decisión que tiene San Francisco de Macorís, Alex Díaz. Estamos con usted. Gloria a Dios. Tengo otra llamada. Adelante, buenas tardes. La pasan de una vez, chicos. Buenas tardes. Adelante. Saludos. Eh, hacer una pregunta, Alex Díaz. Adelante, querido. Adelante. Ok, Ale, mira, te habla un joven presidente de la parada de Motoconcho, de la parada de Nagua. Correcto. Y estamos dispuestos a apoyarte en tu campaña, a tirarnos a la calle, para que tú vuelvas a ser el síndico de aquí. Pero queremos que tú nos ayudes en el sentido de que los policías municipales no nos hagan fuerza porque andamos buscándonos la comida, ¿entiendes? Para llevar nuestro sustento en nuestros hogares, que entremos a un acuerdo que si, por ejemplo, no podemos estar ahí, pues por lo menos que nos hagan una caseta para uno seguir trabajando, tirando para adelante, porque uno anda identificado con su chaleco, su carnet, ¿entiendes? Y buscando su, su sustento diario para la familia. Sí. Muchas gracias. ¿Cuál sería la claro, respuesta? Claro, eh, realmente nosotros le dimos un apoyo a los motoconchistas y siempre dialogábamos eh, con, con la cabeza principal en ese aspecto. Es un tema, hay que ayudarlo. Yo pienso que hay que ir mejorando y ese es un plan que con el INTRAN debemos de encabezarlo. Yo pienso que sí, eh, que hay que continuar. Además, como ustedes son padres de familia, eh, no es cuestión de eliminar a, a, a un sector, es cuestión de acomodarlo, de ordenarlo para que las cosas lleguen y, y así llega más gente porque cuando estábamos nosotros en la alcaldía los taxistas tenían mucha gente eh, y, y, y yo siempre decía por ejemplo en el parque de los mártires ellos no estaban mal porque en los parques, aunque la gente no crea lo que no se puede poner, la concentración de los demás, pero los taxistas en el mundo entero tienen que estar donde hay una población, una masificación para que den un servicios. Y eso lo habíamos ordenado y siempre hablábamos con ellos. Siempre nos resistimos muchas veces a los cambios, pero qué bueno que nos dice ese gran amigo del motoconcho, porque yo creo que se pueden aplicar políticas que co cohabiten con todos los sectores. Tenemos acá muchos mensajes y llamadas a través de WhatsApp, suavecito. Dice aquí, dice aquí, Águeda Vargas. Ah, bueno, Dice, vamos a tener la mejor posibilidad de un buen gestor en el ayuntamiento. Ha sido el síndico que más ha trabajado en nuestra ciudad. Enhorabuena. Tenemos aquí también Gracias, eh, otra persona aquí desde la Caperuza. Adelante, estamos aquí firmes. Ordene y mande. Dice otra persona aquí, Alex, el próximo alcalde de San Francisco de Macorís, desde Campo Fernández. Lo hicimos antes y lo haremos ahora. También tenemos aquí nosotros los empresarios, la mejor decisión, el alcalde Alex Díaz. Tenemos una llamada también. Buenas Muchas tardes. Muchas gracias a todos. Buenas. Adelante. Buenas tardes. Adelante. Cristian Rosa de los jueves. Adelante. Eh, estamos muy agradecidos de... Eh, el señor es alcalde, el próximo alcalde, ya que lo, los buenos fueron beneficiados en sus gestiones. Y entiendo que San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte necesitamos un hombre de la categoría de ese señor que yo lo aprecio mucho. Muchas gracias. gracias Muchísimas Christian. gracias a usted, Cristian. Tenemos acá otros mensajes y llamadas. Tenemos el teléfono. Vamos arriba. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas tardes. Saludos. Por necesidad, Ale, cuatro años más. Se mantuvo la, la ciudad limpia. La ciudadanía está detrás de eso. Bueno, muchas y gracias. gracias. Ale, por aceptar. Bueno, Dios un bendiga. Aquí. Muchas gracias. Muchas Tenemos gracias. otra llamada. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes, Ale, ¿cómo tú estás? Bendición, mi hijo. Hola. ¿Qué no hizo un... Ale nos hizo un parque aquí en la Villa Olímpica y cuenta con nosotros en la Villa Olímpica. Te queremos mucho, hermano. Muchas Ay. gracias. Dios bendiga. Tenemos una llamada arriba. Buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Buenas. Quiero darle las gracias a Ale por preocuparse por su pueblo, tomar esa decisión y recordarle a las personas que no extrañamos el día hasta no estar en la noche y no hay bien más que no se sienta hasta ver este señor. Bien, Buenas tardes. muchísimas gracias. Muchas aquí gracias. tenemos aquí Dulce Cruz desde Residencial Paradise. Vuelve Alex Díaz, bendiciones. Dice aquí, bendiciones para él, buena decisión. Eh, también tenemos aquí desde el sector La Rivera, dice, eh, por acá tienen que mandar a recoger la basura. Estamos con Alex Díaz. Otra llamada, vamos a una pausa después de esta llamada. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Joanny. Mira, eh, una sugerencia para Alex. Aunque él diga que los tarcistas pueden estar en los parques, pero tienen que tener un lugar, un solar, para que de ahí ellos salgan también. Porque que todos los parques nada más son ellos que están? Tú no te puedes sentar en ningún banco porque ellos están ahí ocupándolo del Parque de los Mártires, del Parque de la Piña 2, tú no te puedes parquear en ningún lado ahí para recrearte con tus hijos porque ellos están ocupando dos lados del Parque de la Piña. Ellos tienen también que buscar un local para que ellos se reúnan, que de ahí salgan ellos, ok, que hagan dos o tres en cada parque, pero también tener un lugar. Y así son Sa las paradas, sí la parada del mira. agua, sí. la parada de todo. Esa gente sí. tienen que tener un lugar, mira. no ocupar un parque. Sí, mira... Como estaba en el momento, no sé ahora por qué, pero ese es el criterio, ese es el criterio. O sea, y lo, me, me uní, me reuní con ellos, es dos, tres taxistas que deben de estar ahí, no sentados porque en el caso pueden sentarse en un banco, eh, pero entiendo que en, en la gestión nuestra pudimos hablar y ellos cuidaban esa parte. Yo tengo que realmente sincerarme con eso. Ellos cuidaban esa parte porque conocían cuál fue el acuerdo. Le trajimos progreso a ellos. Entonces ellos tenían que posibilitar. Fíjate que los parques vivían, porque además teníamos policía municipal para que esa orden se cumpliera. O sea, recuerden que en un mundo desarrollado, todos los sectores deben de cohabitar, pero con orden. Y pienso que por ahí es el propósito. Gracias a usted por recordarnos ese concepto. Mire, señora, vamos a una pausa. Hay que asumir los compromisos comerciales. Cuando regresemos, vamos con la segunda parte final de la entrevista del de alcalde, perdón, ay, señores, del exalcalde Alex Díaz. Regresamos en breve. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Meridiano Interactivo. Muchos mensajes, muchas llamadas. Señores, suavecito, a medida que se pueda, vamos a ir pasando las llamadas eh, el señor Alex Díaz continúa con nosotros en la entrevista central de Meridiano Interactivo conociendo algunas expectativas eh, conociendo eh, y más adelante será cuando se aperture formalmente este proyecto, ha aceptado una nominación del pueblo de volver eh, como eh, candidato a alcalde de San Francisco de Macorís, tenemos una llamada, buenas tardes Buenas tardes Adelante eh, Alex este de la Ribera del Jaya. Hola. ¿Ya usted conoce esa situación de la zanja? Por repuesto, Bonilla. Es en la calle Aja, claro. exactamente. Sí. Resulta que nuestro adorado síndico tampoco la manda a limpiar, pero no manda los camiones a recoger. Cuando usted estaba, no consiguió motocarrete, lo mandaba dos veces al día. Entonces sí que yo, si no es competente que entregue eso porque esa misma joven que está ahí, ella ha venido, yo la he llamado varias veces para que venga a ver la zanja. Y eso es inhumano como estamos viviendo. Ahora mismo pueden venir y van a ver que sin llover la zanja está tapada, llena de lodo y de basura. Cuando esa joven vino un día a grabar... Acabé, le tuvimos que pagar a una persona para que nos la limpiara y nos recogiera la basura de la sangre si él no es competente de completar lo que falta que usted dejó aprobado cuando usted era síndico. Bien. Que, que nos diga para nosotros hacer una recoleta en el barrio. Bien, muchísimas sí. gracias, muchísimas gracias por estar en sintonía con sí. nosotros. Tenemos otra llamada brevemente, señores, nos quedan Muchas pocos gracias. minutos. Adelante, buenas tardes. Sí. Buenas tardes, licenciada Giovanni Paulino. Un placer, licenciado Alex. Saludos, Wilson. ¿Qué tal? Y la tú? comunidad jurídica te apoya cuatro años más porque lo hiciste bueno. Muchas gracias. Adelante, cuenta con nosotros, con los abogados, el sector jurídico. Muchas gracias, Bien. muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. gracias. Eh, ahí está eh, la gente expresando una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas. Sí, buenas. Eh, sí. Eh, no, San Francisco de Macorís nunca había tenido un síndico como, como Alex Así es que se pone la pela y que lo bueno, necesitamos cuatro años más Muchas gracias, Dios bendiga, muchísimas Final, gracias Finalmente, ¿qué decir Alex Díaz a, a toda bueno, la población bueno, de lo que ha manifestado? Bueno, decirles que mi presencia acá es precisamente para decirles eh, Darles la información de que por las encuestas que han estado dándose y que ustedes quieren que nosotros lleguemos, eh, hemos querido responderle a ustedes de una manera positiva. No podíamos nosotros quedarnos en nuestras casas, en nuestras empresas privadas, eh, sin darle a ustedes el apoyo para seguir en la continuidad del desarrollo de una ciudad eh, que en esos cuatro años estuvo tranquila, estuvo desarrollándose llegaron eh, pues modelos de marcas nacionales e internacionales como ustedes han estado observando y no habían eh, estas situaciones que vemos en este momento eh, donde las protestas eh, pues pienso eh, que no deben de estar porque un pueblo como este es un pueblo que necesita tranquilidad porque es un pueblo trabajador, sin embargo eh, pues en ese escenario que estamos observando nosotros pues hemos querido dar, darnos la oportunidad y dar la oportunidad a ustedes para volver, volver y trabajar con ustedes de la mano, con la visión, con la misión, con la voluntad, con la firmeza y con todo el ordenamiento territorial de un municipio que es capital del nordeste, que desde nuestro medio ambiente hasta los efectos climáticos eh, y el reciclaje y esa economía circular debemos nosotros tomar en cuenta. Así que muchísimas gracias. Tenemos imágenes de hay algunas actividades. Señor, agradecer a, al señor Alex Díaz, el comunicador, es alcalde de San Francisco de Macorís, por estar con nosotros en la entrevista central de Meridiano Interactivo. Desear todo el éxito eh, posible, eh, con Dios mediante, eh, pueda alcanzar eh, la meta. Y a ustedes agradecer la fidelidad de la sintonía.